Viajamos juntos hasta algún sitio La cuestión era moverse un poco Y nos fuimos sin rumbo fijo Y llegamos a no sé qué sitio En el camino todo era nuevo Ninguno de los dos habíamos visto antes y nuestros cuerpos disfrutaron de todo, y nuestra amistad fue creciendo constante. Tú me contabas tus cosas, yo te contaba las mías, y nos fuimos conociendo. Y sin más esto duró cada día. Luego llegamos a un sitio donde yo antes había vivido y sin saber por qué hubo un enfado y casi acabamos cada uno por un lado. Pero no, eso no era posible ahora Habíamos amanecido ya demasiadas horas Sin darnos cuenta pronto olvidamos Y sirvió para amarnos como nos amamos Tú me contabas tus cosas Yo te contaba las mías y nos fuimos conociendo y sin más esto dura todavía viajamos juntos hasta algún sitio la cuestión era moverse un poco